Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, queridos, hoy tenemos una replay que nos envía el señor Nacho71, kill de E25 eh, Nacho71, bien, un amigo de la casa, un crack, un pro total Y, eh, bueno, vamos a estar viendo y analizando qué onda con su replay Que nos trae con este E25, bien la verdad que no la vi, como siempre no no no no voy a ver las replays que me envían Quiero reaccionar eh, al momento que, que reaccionan ustedes Bueno, se pone en una posición, esperen que agrandan un poco el minimapa Ahí va Se pone en una posición, eh, digamos, normal, que es la que se pone en los casas O algunos ligeros incluso, tipo el wally. allá se cayó un árbol Ya vimos allá donde van los casas, se cayó otro, ya estoy viendo Ojo Nachito ahí que tenemos... Yo le hablo a Nacho como si estuviera jugando ahora y... jugó hace un año. Eh... Bueno, ahí está probando suerte. Ojalde con eso. Igual tenía... Bien, esas marquitas de cañón, bien ahí. Muy bien el Nachingis eh, Tier 6, tier 7. Bien, partida tier 6 y tier 7. Está jugando agresivo Nacho ahí. Está en una first line... No, la que bastante, bastante bien. Va a ser una partida un poquito más estática. Tengan en cuenta que es un E25, no es, eh, no es un, un, un pesado que tiene que estar en primera línea. Con lo cual, probablemente... Bueno, ahí le aparece Black Prince. Trata de tirarla al track, Tira, trata de tirarle al track. Yo sé que es muy tentador tirar al centro del tanque para asegurar el tiro, pero traten de tirarla al track. Y deja que cierre retícula, Nacho, por favor. Que podrías haber hecho 50.000 de daño. El KB1 que está ahí se muestra. Está viendo de dónde viene el tiro, más o menos, para hacer un ciego cálculo. Mira lo que es, que es una ametralladora, boludo. Es una ametralladora. No para de pegar, chaval. También es una máquina de gastar créditos. ¿vos? Porque. Fíjense que todavía no lo detectaron, boludo. Está en el medio de la nada. Un tiro. Nada, ah, nada. No, es que es una bestia, boludo. Date. 1123. Fíjense, tomen estas posiciones alguna vez que jueguen en este mapa. aquí, ¿Cómo se llama este? Es ¿Murobanca? Sí, murobanca. Um, tengan en cuenta estas posiciones. Ojo, igualmente, a veces les puede salir bien y a veces les puede salir mal. Ojo con ese KV-2 que lo van a spotear y te vas a comer una voz, Una chinguis Bueno, ahí le tienen ese TRV-74 Mal puesto, se las va a comer todas ah, sí, es que... Hay como una casa ahí Esas estructuras que se rompen Bien, bien, listo Ya está, perfecto Bueno, el AT-7 Bien. Lleva 1.803 de daño Bastante, bastante bien 1.100 de asistido Lo que pasa es que lo bueno, lo bueno de esto es que te llevas el asistido Ya llevas 2.800 de combinado chon. ¿Sabés cómo te suma eso para la marca del cañón? Muchísimo Black Prince a la derecha Es lo único que le, que le corrigió Lo que pasa, a ver cuando está a cierta distancia relativamente cerca, ¿no? Y cuando tiene la posibilidad de tirarle al permatrack es la idea. De tirarle a las orugas con daño. Ahí va. Pero un poquito más, un poquito más adelante. Lo que dejas traqueado y te llevas el asistido encima. Eso es lo única, la única corrección que yo le haría según mi perspectiva, ¿no? Si les interesa que le des mi perspectiva por algo me mandan el replay, ¿no? Eh... Porque nunca va a falta que uno va a decir, anda, qué mierda, me importa lo que vos digas. Sí, sí, bueno, espero. Para algo me mandan el replay, chicos. Bueno, ahí se está pegando la vueltita. Lo cual no está nada mal porque de ahí va a tener tiro al Black Prince. Ah, se metió más, se fue más para atrás. Eh, el T29, perfecto. Bien, ahí le apunté la saluda. Ahí está, me escuchó, me escuchó. Bien ahí. Bien, bien, bien, bien, bien, Nacho, bien, perfecto, boludo. Me escuchó. Muy bien, Nacho. Black Prince, que tiene ganas de seguir comiendo daño. Tírame. Eso, eso. A esas orugas. Ya está. Listo. Perfecto. Excelente. Muy bien, Nacho. <coughs> 2484 más 1242 suman un total de 3600... 3700, más o menos. Porque 3600 y mucho. Uh, muy bien. 5600 de Win ocho. En esta partida El E25 Quedan... Lo que pasa, lo malo es que Andá a buscarlo, andá a buscarlo Sí, sí, de una, boludo Apareció un KB3 allá Sí, sí, go, go, go con With the challenger And eating this E25 Sí, porque después va a ser una pesadilla ese, boludo Tener que eliminarlo es... No puede haber dos E25 en la partida Es el O2 no, es un chiste lo que acabo de tirar. No, no es verdad. Es una joda, pero... Sí, es verdad que mmm, va a ser una buena opción. Se lanzó al Yolo ahí. Chócalo, chócalo, chócalo, chócalo. Perfecto, boludo. Me encantó. Muy buena. Ahora vuela, vuela, porque tienes una GW Panther. Eso. En zigzag, para un lado y para el otro. Sería una muy buena opción que avances por línea cero, bien pegadito a, a la raya, como le gusta a Nacho, avanzar bien pegadito a la, a la rayita. Que a 25 que es él, Un G.W. Panther, un caballero y un Hellcat. Bueno, visión no les faltaría, tal vez visión en movilidad, eso sí les faltaría, porque el Hellcat supongo que debe tener telescopio, como tiene Nacho. Van 8 minutos de partida eh, está, pasando, está, está, está siendo perfecto O sea, lo, lo que hace Nacho está correcto Es exactamente lo que yo haría también Déjenme en los comentarios Ustedes qué piensan de las, de las maniobras no O tal vez hubiese sido mejor ir por otro lado O tal cosa Siempre todas las Todas las perspectivas son muy buenas A ver, va a activar los binoculares seguro Va a esperar por ahí a ver si detecta algo El tema es que en tanto y en cuanto No se mueva nada O no disparen, ahí va, mira Se las clavó todas, boludo. Perfecto. Perfecto. Excelente. Mal ubicado... Mal ubicado ahí. Sabiendo que te pueden llegar a dar la vuelta. Sabiendo que probablemente te iban a dar la vuelta. O sea... Era más que O.P.O. Uy, qué rico. Pará. ¿Tenés la, los 15 metros o no? Sí. No, no los tiene. Ah, está FK, boludo. Uy, qué rico Nacho, te contaste un regalito ahí de Navidad anticipado. Unas cajitas de Navidad, de Navidad anticipadas. 6 kills lleva, viene ahí. E25, ahora ve la fiesta y ahora metes bala, loco. Entendí nada lo que está diciendo. O si sea, hay como una estructura ahí, se está quedando sin bala, boludo. Impresionante. No malgaste, Nacho. No malgaste, no malgaste que quedan 6 municiones. Al traje con daño, boludo. A la torreta. Al costado de la tela de la torreta. No, es que encima este bicho es indetectable, boludo. No, no hay manera. Dejalo que el KB-2 tire. Listo, ya está. Eh, pff, te quedaste con 4 municiones. 1 mm. Dos Tres Bien Te queda uno más O sea, tenés que ramear a alguno <risa> Y va a ramear, o sea, trata de ramear Una munición solamente One ammo left Una munición más Una La derecha Ahí va No la desperdicies Ya Ramealo, ramealo, ramealo, ramealo. Pero vayan, ah, son of the bitch. Y sí, nada, no, está muy bien, no le queda munición, volante. Eh, bueno, está muy bien, está muy bien. Muy buena partida la del señor Nachito. 4800 de daño, 1200 de asistido, de, o sea, en total, un combinado de 5000, 6000. Porque 4.800 y 1.000 son 5.800 y 200 más o menos. 6.000 y moneditas un poquito más tal vez. Muy buena partida. Lo que pasa es que este es un ninja, boludo. Es sinceramente un ninja. Esperen que voy a poner la fotito que me pasó el señor Nachillo. Y así vemos los resultadetes que le dieron todos los, los galones que le dieron. Bueno amigos, entonces aquí estamos. Uh, básicamente, aquí estoy. Esperen que me agrando un poquito. Bueno, acá estamos entonces con lo que nos, eh, con la info que nos pasó el señor Nachinguis, Nachito 71 AR, Argentine. Bueno, fue una victory, una, le dieron la maestría, por supuesto, observador, eh, maestro tirador, rompehuesos, duelista, creo que es, si no mal recuerdo las insignias. Eh, una eficiencia de 4.700, un winocho de 18.000 resarpado, eh, la verdad que estuvo muy muy bien, le dieron as de la batalla y gran calibre, la verdad que nada fue una, una batalla excelentísima y qué más podemos agregar, ¿no? eh, nada, fíjense toda la, la, la, la cantidad de disparos que realizó, la cantidad de despoteo de que hizo, o sea, esa posición es muy buena, pero hay que tener bastante cuidado porque en tanto y en cuanto te detectan estás muy muerto porque no, no no es que, por ejemplo, sos un tanque medio, por ejemplo, que te puedes poner de culo o un ligero que te puedes poner de culo al revés y apuntar hacia tu lado y salir matando si te llegan a detectar. No, que así todo es peligroso. Encima también, pero en cambio, ahí tienes que girar completamente, darte la vuelta, bajar y en eso te tiraron los cazas que tenés allá. Estás medio complicado, pero así todo le salió bastante, bastante bien. Bueno, amigos, como les dije, en el Discord hay una sección que se llama Replays, así que ahí me pueden dejar su imagen, como me dejó Nachito acá, con la maestría, y con el Gran Calibre y toda la bola acá, perfecto, así que me lo pueden dejar ahí, y ténganme paciencia, como les digo siempre pero voy a tratar de subir algunas Replays, no voy a poder subir todas, porque me llegan un montonazo, eh, pero algunas voy a tratar de subir, muchas gracias por todo, cuídense, déjenme en los comentarios dejen ese pedazo de like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima, chau chau